Hay algo que me gusta de este equipo, es como una gran familia. Hay pequeños piques, pero en realidad nunca nos enfadamos en serio los unos con los otros. ¡Es que eres gilipollas, ¡Ya no te aguanto más! No tampoco te aguanto a ti! ¡Pues qué cojones! ¡Vete ya! ¡Ya no, es que me voy, joder! ¡No voy a hasta los cojones! Sí, discuten constantemente y uno al final se acostumbra. Pero es que lo de esta mañana ha sido... Oh, especialmente grande. Cada vez que discuten noto como una perturbación en la fuerza. En la fuerza vital de los que compartimos el estudio, digo. Y, y, y se suponía que.. Se suponía que habían separado sus despachos. Para que no volviera a pasar, pero.. Ahí <risa> están otra vez. No paran. ¿Qué coño le pasa? ¿Qué, qué pasa? Pues pasa lo mismo de siempre y encima todavía tienen las narices de decirme que el mejor Pokémon inicial es Squirtle. ¿Pero cómo se atreven? Si todo el mundo sabe que el mejor Pokémon es Charmander. El mejor es Squirtle, agua. El agua es limpia, purifica, es fuente vital de fuerzas, además es la única pura de verdad. Y es que el bicho tiene una cosita, una cabecita tan mona. Otra vez están igual. La última vez se separaron los despachos. No sé qué van a hacer. Total si es que es el debate es absurdo. ¿Solo hay una solución posible? Claro, es ¡Squirtle! Es ¡Squirtle! Charmande. Es Charmander. Charmande. Quirrel. Charmande. Es Charmande. Es Charmande. Hay cuatro cosas de las que no se puede hablar para no causar discusiones. Religión, política, las pelis de las Montrier y el Pokémon inicial. Siempre que se toca ese tema se acaban creando bandos. Y precisamente eso ha pasado. Ahora estamos peleados los unos con los otros. Ahora son todo miradas de odio y gestos de desprecio. Cucarachas, habéis intentado mancillar la paz de este estudio, habéis quebrantado nuestras tradiciones e incluso habéis intentado quitarnos la libertad. Pero eso no va a quedar así. Oh no, porque nos lo vais a pagar muy caro. ¿Cuál es el equipo de fútbol? ¿no? <tose> ¡Fútbol! ¡E este! ¡E este ¿E este y de la forma más tonta. Ya se ha arreglado todo. Ahora la paz reina en nuestro estudio y podemos volver a trabajar con tranquilidad. Hey, ¿qué tal, tío? Genial. Acabo de conseguir, por fin, una entrada para el próximo personaje. ¿Qué me dices? Joder, qué suerte. Al fin podrás ver a. Sí. Cristiano. Cristiano. A ¿Cristiano? Cristiano. Cristiano. Es Cristiano. ¿Cristiano? Cristiano, sí, onda, ven de que te jodas. Esto es una guerra.